Bueno, voy a, ahora voy a invitar a, a la referente en el tema que es la doctora Cochen, que para mí es un placer, un honor. Es alguien muy reconocido en la sociedad científica y quien me acompañó en el Congreso Nacional de Neurología y realmente un referente. Bueno, buenas tardes. Es difícil hablar ahora, porque después de esta, de esta hermosa charla que nos dio Marcelo, yo soy mucho más aburrida. Eh, y aparte de lo que él dijo, tiene que ver más con el afecto que con la realidad, como también cuando dijo Martín. Yo les quiero agradecer a ustedes dos. También eh, les quiero agradecer a, a las mamás y papás de Cameda, que es la organización en Argentina, que tiene una página web, que la pueden encontrar todos por ese nombre que nuclea a familiares, a cultivadores, a profesionales, y está acompañando este camino. Y eh, la verdad que yo eh, me hizo pensar todos los que están acá presentes y lo que venimos viviendo desde la sociedad, desde el Congreso de la Sociedad Neurológica el año pasado, que siempre eh, hay una diferencia ¿no? entre lo que es legal y lo que es legítimo. Y muchas veces uno en la vida hay cosas que son legales, pero uno siente que no son legítimas. Y me parece que acá estamos viviendo lo inverso, ¿no? Creo que todos ustedes acá presentes, todos nosotros acá presentes, le estamos dando una legitimidad al uso de cannabis medicinal que aún no tiene la legalidad que corresponde. Y me parece que es una buena situación. Eh, yo voy a contarles algunas cosas sobre el tratamiento de la epilepsia, estos sellos que ven abajo es porque yo soy investigadora del CONICET y trabajo además en el Hospital El Cruce, en el Hospital Ramos Mejía y soy profesora de la Facultad de Medicina. Y les cuento esto porque desde ese lugar, cuando yo agradezco a los que recién agradecí, era yo no tenía ninguna experiencia y había leído muy poco sobre el uso de cannabis y epilepsia. Y empecé a hacerlo cuando se acercaron a hablarme y les pedí, dije lo que contó Marcelo, lo que le dije a, los, a las familias que después constituyeron Cameda, que me den un tiempo, que me iba a poner a leer y a buscar la bibliografía y es lo que voy a compartir con ustedes. Eh, sí. La realidad, no sé si se ve algo en las diapositivas o no se ve nada. Sí, por ahí si se apagan esas luces, no sé. Eh, que en realidad hay más de 20 drogas para la epilepsia y sin embargo el 30% más o menos, entre 30 y 40% de los pacientes con epilepsia continúan teniendo crisis. Esto entonces hace que resulte necesario que tengamos que que se sigue buscando nuevas alternativas de tratamiento porque aún no, hace, no se logró controlar para ese grupo de pacientes que no responden a las drogas que usamos en forma clásica. Entonces... Eh, Creo que a partir de que en los últimos años eh, aparecieron en los medios, en las redes sociales, las experiencias que aparecían contando el uso de cannabis en forma anecdótica, en general, y epilepsia, fue que fue empezó haciendo este camino que me pasó a mí desde la academia eh, y que les acabo de contar, fue lo que fue ocurriendo en otros lugares del mundo. La siguiente. Eh, en realidad, no sé, a pesar de que, yo no voy a volver sobre esto, pero a, a, a pesar de que se mencionó acá el sistema de los endocannabinoides, que se descubrió hace más o menos 20 años, yo te digo cuando... Eh, en realidad no se conoce el lugar exacto en, y, y el, los mecanismos íntimos, cómo actúa el cannabis para que pueda tener un efecto, eh, en, el, en este caso, en la epilepsia. Eh, en realidad para que ustedes sepan, tampoco se conoce con mucha precisión los mecanismos de acción de todas las drogas que usamos en epilepsia. O sea que esto no sería una situación muy diferente al uso de las otras moléculas. Si yo me paso. ¿sí? No paso. Eh, en, y también, ya se mencionó acá, pero en realidad ya hay, en el año 1800, eh, antes de Cristo, ya había algunas referencias que se usaba el cannabis en, eh, para eh, descripciones que podíamos pensar que se trataban de epilepsia. En Inglaterra se comienza a usar y en realidad a partir de, de principios del siglo pasado comienzan a aparecer las dos eh, drogas eh, más utilizadas en ese momento en la epilepsia que del el y de antoína y eso, como eran muy efectivas empieza a dejarse de lado el uso de fitomedicina, cosa que es una situación que es bastante común en otras patologías. Eh... Cuando en los años 90 aparece todo el descubrimiento del sistema que se llama endocannabinoides por las, los similares y los parecidos que tienen con algunas de, de, de las moléculas que del, del cannabis, y es Mechulán, el investigador que lidera estas investigaciones, comienza nuevamente a, a llamar la atención eh, para el tratamiento de la epilepsia. Eh, antes Marcelo señalaba lo que nosotros, para cualquier, cualquier producto, cualquier medicación, uno usa una serie de pasos, que inclusive tienen números, o sea, uno dice fase 1, se hace medicinas en animales, fase 2, fase 3, hasta que se llega a utilizar en el ser humano. Y eso está, regula, está reglamentado, está regulado, uno tiene que seguir distintos procedimientos. En este artículo de revisión, que eh, aparece en una de, eh, de las revistas de los journals más importantes que hay en medicina, en el año 2015, porque por eso estoy hablando de los contemporáneos que somos de esta situación, yo voy a compartir algunas de las cosas que aparecen acá, más otros artículos. La siguiente. Y lo que voy en los estudios es qué componentes usaron, las dosis, la cantidad de participantes que hubo en cada estudio, y los resultados y quiénes son los autores. La siguiente. Hay experiencias que hay trabajos publicados con extracto de cannabis oral. ¿Sí? Y entonces, eh, hay desde cosas aislados como es en el año 1880 por... Bueno, se sale de la pantalla, pero no pasa nada, Gowers, que fue uno de los grandes epileptólogos de fines del siglo XIX, que estaba en Inglaterra, donde reporta ya en ese momento el caso de un paciente que él usa cannabis y que observa una determinada respuesta. ¿La siguiente? Eh, luego, con, ya con THC, existen otras, eh, a partir de encuestas, que se hacían donde participaban a través de grupos de padres con epilepsia severa, eh, donde en este caso se había 19 pacientes, fue reportado por Porter, que es otro epileptólogo, una mejoría, observaron y encontraron con el THC, con el cannabidiol, y vieron que de la población total, dos pacientes estuvieron libres de crisis. La siguiente. Eh, en otro trabajo retrospectivo, donde se hizo con una serie de chicos con epilepsia refractaria, que es el, el eh, en Colorado, que después de ahí surge lo que se conoce y eh, que es lo que la ANMAT en este momento está probando como aceite de Charlotte, se vio una población ya de 75 pacientes, una reducción de más del 50% eh, en la frecuencia de sus crisis eh, en 25 pacientes. O sea, de toda la población estudiada, un 33% Mostraban una reducción de más del 50% de las crisis. Eh, como ustedes ven, la publicación también de, este, de esta experiencia, o sea, entre una es la, la experiencia, pero después, cuando nosotros como los investigadores publicamos, tenemos en cuenta estos datos, fue en el año 2015. Estoy, estoy señalando esto porque es bastante reciente estas evidencias que estamos teniendo. La siguiente. Hay experiencias de cannabis usada en cigarrillo, la siguiente. Y bueno, acá es, es, eh, se, se hizo una encuesta a usuarios activos en un centro de pacientes con epilepsia secundaria. No se ve bien, pero creo que eran 20, y pico, 20 pacientes. Y lo que se vio es que eh, más alrededor de la mitad de la, de la población eh, presentaba una reducción de las crisis. Esto fue publicado en el 2004. Para que tengan una idea también, es que en general cuando se prueba cualquier molécula, se dice que la molécula comienza a ser efectiva cuando provoca, una en el caso de la epilepsia, estoy hablando, una reducción de más o menos del 50% de las crisis que tiene el paciente. Estos son eh, estándares internacionales para cualquier tipo de tratamiento. Entonces lo que se hace es se toman esos estándares. La siguiente. En otra encuesta que, hace, que se hace también... Eh, había 13 usuarios activos y, eh, y había 297 ex-usuarios, y entonces eh, en esta se vio que había una reducción en dos de los eh, pacientes que estaban consumiendo y que referían en 7, o sea, un 0.2% de los ex-usuarios que había aumentado la frecuencia de la crisis y la severidad de las crisis. En la siguiente. La siguiente. Bueno, acá, acá hay otra muestra que se, lo que se hizo acá era, se trataba de hacer con pacientes control, con, o sea, dándole tratamiento y placebo. Placebo es cuando uno da algo que parece que es la medicación, pero que no es medicación, no tiene nada para ver lo que se llama, nosotros decimos que es el efecto placebo. Cuando uno toma una medicación y cree que le hace bien o le hace mal y en realidad es, eh, yo ahora me voy a extender un poco más sobre esto. No, no es real esto, porque no está, está, no está tomando la, el, la molécula que uno le está indicando. ¿no? Eh, por ejemplo, lo que se, voy a usar la que se ve en cuatro pacientes. En este caso había ocho pacientes con tratamiento, siete con placebos. Y ven que hubo cuatro pacientes sin crisis del grupo tratado y un paciente del grupo placebo. ¿no? Es un trabajo publicado en los años 80 en Brasil. La siguiente. Eh, bueno, acá tienen que también, ustedes se dan cuenta que las, la, las N, o sea, la cantidad de pacientes de esto que estoy mostrando siempre son muy pequeños, lo cual es un problema para cuando yo como investigadora digo si algo sirve o no sirve, ¿no? Pero bueno, acá de nuevo se trataron seis pacientes con tratamiento, seis pasebos, y no encontraron este trabajo, no encontraron diferencias entre los grupos, y en un trabajo realizado, también publicado en el 90 sobre 12 sujetos, tampoco encontraron significación, eh, diferencias significativas entre los grupos. En la siguiente. sí. Eh, me quiero detener un poco en este trabajo, porque es un trabajo que salió publicado recientemente, y es con el extracto de cannabidiol purificado oral. Es el trabajo de, que está eh, publicado por el investigador principal, es Orin Devinsky de la Universidad de New York, que ellos lo que hicieron fue, hicieron un, un trabajo que se dice prospectivo, o sea, llega un paciente hoy a la consulta y yo digo, muy bien, va a comenzar a usarse el cannabis, en este caso, eh, esta, esta elección del cannabidiol, donde lo que él hizo fue, encontró una, un predominio absoluto casi de cannabidiol, casi no tenía THC y controlado, o sea, el producto estaba controlado. Eh, tomó pacientes que tenían, eh, fíjense, entraron 214 pacientes en total a este estudio, de los cuales solo 137 terminando, terminaron siendo evaluados. El resto eh, salía del estudio por distintos motivos. Y una cosa interesante fue, fue con chicos y con adultos, todos con epilepsia severa, o sea, epilepsia refractaria severa, me estoy refiriendo, en numerosas crisis, con mucha afectación de la calidad de vida, y ellos encontraron que hubo una reducción media, tomaban una tasa semanal del 54% de las crisis, lo cual eh, es un resultado muy alentador, porque junto con esta reducción de las crisis, encontraron otro aspecto que fue muy interesante, y es que los efectos de, de, esta, de toda esta población eh, un 3% del, de toda la muestra tuvo que detener el ensayo por efectos adversos severos. Eh, eso significa lo siguiente, cuando uno analiza un trabajo, muchas veces se miente así también, uno dice, ¿cuánta cantidad de pacientes tuvieron, a veces en este momento se está trabajando más, cuánta cantidad de pacientes tuvo que abandonar el estudio por presencia de efectos adversos? Lo que comúnmente se dice que el remedio es peor que la enfermedad, es lo que estoy diciendo con palabras eh, científicas. Si yo tengo un, uso un producto que tiene muchos efectos adversos, entonces, eh, aunque tenga eficacia, lo que se llama seguridad, lo pone, no lo hace como una droga de elección. Y lo que ellos encontraron, que, que encontraron efectos adversos, uno de los efectos presentes era el estatus epiléptico que aparecía, o sea, cuando las crisis no... Estatus no, epiléptico significa cuando un paciente tiene crisis a repetición, y necesita de medidas mayores para que se detenga y además puede, puede morirse por un estatus epiléptico. Lo vieron esto en, un, en, en ese 3% que yo comentaba, pero en realidad el resto de la población tuvo poca presencia de efectos adversos, o sea, en comparación con lo que nosotros estamos acostumbrados de todas las moléculas que se usan para epilepsia, la, el porcentaje de efectos adversos realmente demostró que era fue muy poco o sea que demostró que era eh, segura además de la, de la eficacia que demostró en esta población demo, se mostró como una molécula segura cuál fue el problema en este momento este mismo grupo de investigadores está haciendo eh, un ensayo que se llama aleatorio que era yo voy a comentar en la siguiente eh, Voy a comentar después esta propuesta que, que nosotros como grupo, eh, con el, el apoyo de Cameda, con el, el, tenemos toda la, la batería apoyada que a Martín para que esto también se pueda comenzar a hacer, eh, el cultivo, con el asesoramiento de Marcelo. Eh, nuestra idea es iniciar un estudio clínico prospectivo, que es lo que expliqué antes, abierto, eh, que sea multicéntrico, quiere decir que distintos epileptólogos de nuestro país se pueden incorporar. Hemos empezado a reclutar a algunos colegas que están interesados en participar en este estudio. Eh, criterios de inclusión son pacientes con epilepsia severa, refractaria, usando el cannabidiol. Acá yo no aclaré más nada porque... Eh, esto es un tema no resuelto, por eso hablaba de Martín. Hay algunos pacientes que en este momento están importando eh, el aceite de Charlotte porque la ANMAT lo autoriza, pero hay otros pacientes que están usando eh, otras formas de cannabidiol a partir de cultivadores eh, en nuestro país que, como comentaban antes, eh, sufren muchas veces persecuciones y que inclusive me contaban algunas mamás que habían entrado a la, a la casa de un cultivador que tenía los frascos con los nombres de los pacientes y la policía los rompió y los persiguió. Eh, es muy probable que después de actividades como esta esto nos, nos siga siendo así, eh, pero es un tema que, complejo. Uno, si yo digo que un producto, que una molécula sirve, tengo que estar seguro que estoy hablando de la misma molécula. Tengo que, estoy, tengo que estar muy segura que la calidad de ese preparado es adecuado. Para darles un ejemplo, se hizo un trabajo, en este trabajo que yo mencioné antes, se hizo un análisis en Colorado, donde se vio que alrededor de un 20-25% cuando se fue a controlar los pacientes que estaban eh, utilizando cannabidiol, no tenían nada, el preparado estaba, era, no tenía cannabidiol. O sea que estaba to... Entonces, si uno dice, si yo no soy estricta en eso, lo que digo por ahí puedo decir, que el paciente está muy bien por defecto placebo, o puede decir que no responde y no está usando cannabidiol. Por eso digo que este es un punto crucial, que por lo menos nosotros todavía no, no lo tenemos del todo resuelto, o no lo tenemos resuelto. Eh, pero entonces, en este estudio, la idea es hacer una evaluación de la eficacia, o sea, si, es, si la frecuencia de crisis, concretamente, disminuye o no disminuye, de la tolerancia o sea, cuál es la dosis eh, eh, que el paciente puede tolerar sin presencia de efectos adversos, y la seguridad que es el registro de los efectos adversos. La siguiente. Eh, bueno, los centros que eh, estamos invitando, eh, o que estoy invitando, una de las condiciones es que tengan experiencia en ensayos clínicos en epilepsia, para entonces tener eh, hacer justamente un sesgo para que los investigadores que se incorporen o los epileptólogos que se incorporen, sepan lo que es un ensayo clínico, porque sigue, se siguen pautas sumamente estrictas para que uno pueda después dar resultados que sean creíbles para uno y para los demás. Eh, la edad, hemos puesto una, una, un criterio de inclusión de 1 a 30 años, que sea eh, una epilepsia grave resistente a la medicación. Por supuesto que yo no aclaro más acá y estamos discutiendo qué llamamos grave, y, y lo dejo esto abierto, eh, y sí, como se hacen todos los ensayos que se hacen para epilepsia refractaria. Uno tiene que tener lo que se llama línea de base. O sea, si yo digo que el, que el paciente empieza hoy, uno lo que hace es eh, cuatro semanas antes, un mes antes, o sea, un registro estricto de las crisis que tiene ese paciente. Son todas como formas de medidas eh, elementales para que uno hable, eh, que después lo que uno encuentre tenga una fortaleza científica, ¿no? Eh, bueno, que también es importante que las drogas porque es un adón, quiere decir que a las drogas que recibe para la epilepsia se agrega el cannabidiol, entonces es importante que esas cuatro semanas previas se estable las, las drogas que toma la siguiente. Eh, bueno, acá están las dosis eh, que estamos tomando de experiencias, especialmente de este estudio que yo me mostraba mostrado, o sea, lo que uno hace como cualquier molécula uno usa dosis iniciales que luego, de acuerdo a la respuesta, si es necesario, va aumentando. Eh, se, hace, se llama titulación en ese proceso. Y eh, más o menos se calcula una dosis máxima de 25 miligramos kilo día. Aunque en ese estudio que les comentaba, hubo algunos sujetos que llegaron a usar hasta 50 miligramos kilo día. Pero estos son detalles que comparto con ustedes, para que, porque muchos me preguntaban cuando nos escriben es, cuál es la dosis. No? Y entonces no es que es una cosa opinable, ni que es una cosa libre, es como para cualquier medicación, uno usa dosis que, están, que tienen evidencia de que son efectivas o que no provocan efectos adversos. Por eso para la tolerabilidad y los efectos adversos se hace controles cada dos semanas y se utilizan, la idea es utilizar los protocolos internacionales que usamos para cualquier molécula para establecer si hay o no presencia de efectos adversos. Eh, lo ideal es poder establecer la concentración de las drogas antiepilépticas y del cannabidiol eh, y en eso se hace a las 4, a las 8 y a las 12 semanas. Estamos nosotros en este momento con algunos investigadores, que, especialmente de la Facultad de Exactas, de la Universidad de La Plata, y investigadores del CONICET, que trabajan conmigo, que trabajan con endocannabinoides, pero estamos viendo si se puede llegar a hacer este control de dosaje, que es fundamental para saber que se está cumpliendo con la indicación, porque si no, la otra posibilidad es que esto no sea cierto. Eh, y bueno, y se hace un análisis estricto cada cuatro semanas de la frecuencia de crisis, y se hace un cálculo, que no tiene sentido que lo traiga acá, pero se hace como para cualquier otro ensayo. En conclusión, quiero eh, que los estudios preliminares que yo compartí con ustedes, sugieren que eh, el uso del cannabidiol y del THC puede ser efectivo en el tratamiento de algunos pacientes en epilepsia, la siguiente, eh, sin embargo, como también les acabo de mostrar, los datos que disponemos hoy son limitados eh, y no permiten sacar conclusiones definitivas. Ustedes vieron en la tabla que yo iba mostrando que había un porcentaje en unos, en otros no. Entonces creo la siguiente, que resulta eh, muy importante contar con estudios, ensayos clínicos randomizados, que sean con estudios doble ciego y placebo controlados. Esto quiere decir que ni el investigador ni el paciente sabe lo que está eh, utilizando, eso es doble ciego, que el producto que se use esté estrictamente controlado para que todo el mundo use la misma molécula eh, y que entonces eh, esto seguramente nos va, a dar una, eh, nos va a brindar información más completa sobre la eficacia y la seguridad de, eh, del uso del cannabis. Eh, y como ya lo dijo Marcelo, y dijo Martín, para que podamos hacer este tipo de ensayos, necesitamos que aparte de esta legitimidad que hoy tenemos, tengamos la legalidad para poder hacerlo. La siguiente. Bueno, muchas gracias.